Bienvenida a un nuevo capítulo de el Despertar del Norte, ¿no es cierto?, nuestro programa querido, donde la gente está primero. Eh, donde buscamos, ¿no es cierto?, chiquillos, ofrecer un espacio... hoy Se escucha más... <risas> ¡El retorno, el retorno! Donde buscamos ofrecer un espacio, ¿no es cierto?, para que la gente se pueda acercar y hacernos llegar sus denuncias, su problemática, y, y juntos podamos desarrollar y visibilizar los temas de interés, principalmente de la región. Eh, queremos escuchar, ¿no es cierto? Como les digo, su renuncia, su denuncia y conversar acerca de toda la contingencia que nos afecta como región. Bueno, dicho todo esto, les doy el pase a mis compañeros, ¿no es cierto? La señorita Jessie, a Don Omar Riz. Un fuerte saludo. <risa> <risa> Hola, buenas noches. Eh, Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy va a estar súper interesante el capítulo que tenemos en el, unas invitadas, con todo el Power Femenino. Eh, como siempre eh, extraordinarias mujeres que están haciendo una gran labor y ahí vamos a escuchar los que nos tienen que compartir durante el programa así que atentos con los comentarios para que nos vayan viendo en el facebook vayan haciendo sus comentarios buenas noches a todas y todos nuestros vecinos del norte de chile eh, gracias por acompañarnos nuevamente hoy día hoy día primer día que tenemos nuestro cambio de horario cierto pasamos de transmitir a las eh, los miércoles, era los miércoles, ¿verdad? Sí. Miércoles a las 7. Pasamos ahora a transmitir los días jueves a las 20 horas. Así que encantado de poder estar junto a ustedes, el Despertar del Norte, donde la gente está primero. Recuerden enviar sus denuncias ciudadanas al más 56 9 2602 32 291. Mándenos su WhatsApp, mándenos su audio, su video, su foto, toda la denuncia que usted quiera hacernos llegar para que nosotros lo hagamos público acá a través de nuestro programa. Estamos también en el canal digital 41.3 de Televisión Digital y estamos también en Movistar, señal Movistar, zona norte. Gracias por estar con nosotros. Así es, chiquillos. Bueno, comencemos entonces a profundicemos en el tema del día de hoy. Hoy día hablaremos de los FIR, ¿no es cierto?, los fondos de interés regional. Esto a raíz de, ¿no es cierto?, de declaraciones que hemos visto a través de las redes sociales, de una... Una, ¿no es cierto?, consejera, no cierto? ¿consejera regional, sí. podemos sí. decirlo no, no digamos nombre, no digamos nombre para no eh, involucrar a nadie Pero a raíz de esto nosotros quisimos plantear este tema Un poco para interiorizarnos, necesitamos como comunidad saber Los fondos, ¿no es cierto?, a, de dónde vienen, a qué son a qué son destinados Hay una polémica en las redes sociales, ¿no es cierto?, que, que se dio a raíz de, de la participación del aniversario de Iyapu ¿No es cierto?, sí. Donde se, se habla que, que es partidario de, de, de la nueva constitución, de lo que se viene ahora el, el 4 de septiembre. Entonces, quisimos poner este tema un poco para que opinemos, para que nos informemos, ¿no es cierto? Para que armemos una opinión eh, objetiva de lo que está sucediendo. Y para ello tenemos, como decía Jessy, tres potentes invitadas, tres cores, que nos van a eh, estar informando, nos van a mostrar la otra parte, ¿no es cierto?, que, que, que es necesario también saber para informarnos en un 100%. Siempre es bueno tener la otra versión, la otra cara de la moneda, porque escuchamos solamente una versión y no sabemos qué, qué pasó. Entonces vamos a escuchar de las voces de las propias eh, cores que estuvieron ahí presentes para ver qué fue lo que pasó. Y ahí, eh, ahí hay dos fondos que se pueden eh, que la gente o las productoras, o la empresas pueden postular a través del gobierno regional, que son los FNDR y los fondos de interés regional. eso van eh, se supone eh, al interés que necesita la región. Y ahí fue que se armó la polémica por esta eh, postulación que se hizo, eh, de los montos que se que señaló otra core que no eran los montos que, que para lo que cual se le iba a pagar al, al grupo. Pues de todo eso vamos a estar hablando acá con las cores que eh, se van a conectar en un ratito más porque están con un problema. de quiere, conexión, perdón. Omar, quiere eh, mencionar sí, algo? Sí, sí, fíjate respecto. que interesante el tema porque precisamente esta, esta publicación que hizo esta consejera regional, hay que decir el nombre hay que, hay que decir el nombre hay que decir el nombre la consejera regional Caterina San Martín hizo esta publicación, y fíjate que a mí de forma muy personal también me llamó mucho la atención porque dije, es que, ¿qué pasa acá? o sea, están eh, promocionando se está eh, subsidiando eh, con fondos públicos claro, con fondos públicos se está, se está financiando una alternativa, o sea una opción, ¿Una opción? electoral ¿Una opción? Una, una opción para el plebiscito o sea, esto nos debe llamar la atención, y está bien, nos debe llamar la atención. Ahora, también hay que cuestionarse, hay que averiguar, oye, Exactamente. ¿es tan cierto como lo plantea? ¿Ah? ¿Qué fondos son los que están viéndose eh, involucrados? ¿De, ¿De qué se tratan estos fondos? ¿Cómo se configuran? ¿Quiénes los aprueban? Eh, y es interesante poder conocer, porque la gente finalmente lo que recibe es solamente unos fondos que fueron aprobados, ¿cierto?, para efectos electorales, pero... Que bueno es poder interiorizarnos acerca de qué se tratan y finalmente cómo se está dando toda esta dinámica. Claro, porque acá se habla de un total, de, de, de un montón total, y que ella lo atribuye a que ese montón total es lo que se le iba a pagar al YAP. Pero no era tan así, sino que era un desglose, el total del evento salía eso, porque también habían bandas eh, regionales, había que pagarle a la productora. Y un montón de ítems que también que son apartes y que eso da un total, pero cuando lo ponen en un titular con ese monto tan exagerado, puede 40, 40, 40, 40, 40 millones, 40, millones, 40 millones. algo por ahí. Claro. Entonces, ahí, claro, la gente empieza a decir: Pucha, están gastando plata en, en pagarle a un grupo y en vez de eh, con las problemáticas que tenemos, a lo mejor podrían poner esa plata en ¿Por otra qué cosa. No destinar, o, claro, claro eso otro... el. el, el que se genera, Porque ese es nuestro principal objetivo y vecina, vecina que nos está mirando, ese es el objetivo, poder cuestionar lo que se publica en redes sociales y armarnos de una opinión objetiva al respecto. Nuestra, acá nuestra función es poder informarlo a ustedes, que se hagan ustedes una opinión acerca de lo que muchas personas a través de un ¿no es cierto de un titular tendencioso muchas veces eh, quieren hacernos pensar y nos encausan a, a, a de repente a, a llevar una opinión a favor de, de esta publicación Así que la famosa fake eh, news que de repente se dejan llevar mucho por el titular y a veces no dejan, no entran a leer la noticia y ahí es cuando empiezan con todos lo, los ataques en, en, el, en Facebook o en donde sean y que empiezan ahí a decir pero cómo están gastando la plata y dice, claro. claro la gente también quiere eh, que se vea reflejado eh, la plata que entra a la región y que se invierta en las cosas que necesita la, la gente y es el rol de los consejeros regionales de aprobar estos proyectos pero que sean eh, aprobados de, de manera correcta para que se inviertan en la región exactamente esa es la, la polémica que queremos que queremos hoy día eh, trabajar lo ¿no cierto queremos desarrollar y no sé cómo están las invitadas no todavía no hay novedad de están, ellas este, está lloviendo están con un problema de, de conexión porque están andan por en el, el sur sí andan en Temuco y justamente andan allá con en, en, la araucanía Oye, eh, una, que en, una, la pastilla, sí, en una capacitación para, de, de seguridad así que están viendo todo también este tema que también está en contingencia ahora con, con la inmigración que el problema que tenemos acá con lo que pasó con el con el alumno del de liceo industrial también que con Ángel que también es un tema que que no fueran a ver ellas allá. Está desatada la violencia en la región, lamentablemente, ¿eh? es, es lamentable. Pero hemos visto, hemos visto, ¿no es cierto?, hemos, hemos tenido la, la esperanza ahí de, de ciertas autoridades, al menos eh, una diputada que ha sacado la cara y ha querido, eh, eh, cuanto antes ojalá poder... Eh, aprobar ahí la, el estado de excepción para pa la mano. Bueno, ahí se armó toda, una bancada, toda una bancada. Por fin estamos viendo También, ca, ca, ca, Casi todos los diputados de creo que menos una, sí. menos una, que es Catalina Pérez. creo Así es, sí. con nombre y apellido. Todos, todos, todos, todos los demás están a favor de un estado de excepción acá en la zona norte, pero eh, es importante el trabajo que puedan hacer y que puedan convencer al Ejecutivo finalmente para que pueda tomar estas resoluciones al respecto. Y eso es lo importante también que la gente tiene que ver. Eh, acá no se trata de que somos eh, que los partidos sean de derecha, sean de izquierda, sino que todos tienen que trabajar en conjunto para el bien de la ciudadanía. Y es súper bueno que se hayan eh, unido todo esto. Sí, hacía eh, falta. Sí, que, hacía que... mucha falta que se unieran, a pesar de sus diferencias políticas, de que se unieran por el problema que nos que aqueja toda la ciudadanía. Eh, Lástima que, que la otra diputada no se haya querido eh, sumar eh, pero es lo que la gente necesita y es lo que la gente está pidiendo, se está pidiendo a gritos y no, y no hay solución. Sí. Oye, y la delegada es que no hay que ser alarmistas. Pues, claro que no había que ser alarmista, porque está, está, como ¿Qué? que le estaba volviendo mucho color qué desconexión total el, el gobierno de turno con respecto a sus máximas autoridades de la región, eh, con esos comentarios, con esas opiniones mm -hmm. que han vertido hoy en redes sociales, me parece de una desfachatez. Sí. Oye, esto da para otro programa. Eh? Porque en realidad, ¿qué, qué, pasa? Que la gente, sí, ¿qué pasa? Que la gente, claro, dice Oye, hay tantas necesidades en la región O en toda la zona norte, o incluso en todo el país Entonces, destinar, para, para volver un poco a lo que son los fondos ah. destinar, destinar, destinar fondos a, a, claro. a, a eventos Cuando en el fondo hay tantas necesidades que poder atacar Por ahí también la consejera eh, San Martín dijo que también se estaba dejando de lado la educación. De los profes. La... Sí, sí, hizo un comentario de que como que se había aprobado este, pro, este proyecto de, de los 50 años de Yaku, que 50 años creo que son, eh, los 50 años de Yaku, y que se había dejado de lado el, el Yo Cuida Mis Profes, que era otro proyecto por la salud mental de los profesores. Y también ahí incurrió también en una mentira, porque hicieron un proyecto aparte, que también después se aprobó, entonces, también ahí. O sea, son fondos distintos. Son totalmente distintos. Completamente distintos. O sea, el, te el, tema los, el tema de los profesores no tiene nada que ver no. con el tema de ella. No, porque ella también está, está aprobado o sea, se ese proyecto. Okay. Entonces, no. Ahí cuando, claro, cuando empiezan a manejar la información y la... Claro, no, como no, la gente tampoco sabe, entonces ese es el problema. Y no busca de repente ahí la, la certeza, la, las tres fuentes y todo lo que uno debiera conllevar para hacer su una opinión certera, no hay problema. ¿Nuestra invitada podrá hacer una llamada telefónica eh, ver, en, el, en si lugar de a... una conexión? Para poder... Vamos a ver si la podemos llamar. Perfecto. Ya que la conexión está fallando... Y siguiendo con lo de la delincuencia, bueno, la delegada presidencial, ¿cierto?, le bajó el perfil, dijo, acá eh, estamos siendo alarmistas. Lo mismo ocurrió con el intendente o el gobernador, el gobernador de Arica, gobernador. también, con una con unas declaraciones infartantes y menospreciando acá al, al, a la macro zona norte con sí. todo lo que estamos viviendo día a día, asesinatos. También una CORE se vio afectada eh, con... Sí, sí, salió en la publicación Concierto, una consejera regional también se vio afectada una regional. por un ataque. Hace unos días atrás eh, fue atacada con, está... un, con un machete, mientras estaba estacionada. está desatada la delincuencia en Antofagasta. Entonces, hoy día so, hay y, un descuento imagín, total. Imagínense el susto y sobre todo cuando es mujer eh, igual se pone media nerviosa y, y, y, y tampoco era tan habitual así como que te fueran a querer asaltar con un machete. Oh, claro, o sea, ya, Yo mira. me imagino un machete. Hacer la no, sí, es que es preocupante. Es preocupante, o sea, te, te enfrentas a un arma. Sí. Y yo creo que cualquiera se, se paraliza. Sí, ¿sí? sí, pues se pone nervioso, no hay que ser. Y aparte que no sabes qué te va a pasar, si te va, te, te va a, a atacar claro. con el arma. ¿Hasta qué punto puede llegar el claro, tipo, claro, el delincuente? Sí. Claro. O sea, Oye, ya ingresó la invitada. Ingresó, mire, sí. qué bien. ¿Está por ahí? Bienvenida. No Pero sí, qué bueno que, que tenemos acá a Tres representantes, ¿no es cierto?, de, del gobierno regional Que nos puedan, eh, que nos van a poder conversar Acerca de, lo, de los fondos destinados a nuestra región Para que nos informen además de, de las declaraciones De esta tercera consejera Que, que, que lamentablemente sus declaraciones No fueron las más afortunadas Porque, claro, dice de, de una mala gestión De una aprobación indebida De usos públicos que están siendo mal usados ¿No es cierto?, entonces tenemos acá a unas consejeras que nos quieren un poco aclarar ese punto para que nos hagamos una opinión objetiva con respecto a, a, famoso, a la famosa presentación de, de, de Iyabu en nuestra región, en, particularmente en la comuna de Calama, para que podamos ahí opinar al respecto y, y saber a ciencia cierta si, sí. si estamos o no. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me Perfecto. Sí, escucha. Fuerte y claro. Ya. Eh, primero, disculpas por eh, un poco de atarranza. Eh, comentarles que estamos en la ciudad de Temuco. Eh, digo, estamos porque efectivamente estamos con Paula Celis, que está acá. Paula, perdón. Hola. Hola. Hola. No, Buenas tardes. Y también está Estefanía, acá, Estefanía Tapia, por aquí, por aquí. <ríe> la, las tres. Hola, Hola. Estefanía. Buenas tardes estamos Sí, en realidad vivimos un trabajo, estamos en comisión de servicio eh, para ver temas de seguridad. Efectivamente los temas que estaban te estaban hablando eh, me lo escuchaba atentamente eh, y eso es lo que queremos prepararnos eh, con temas de seguridad para la región. Ya, primero que todo, díganos eh, su nombre, Carolina Moscoso, ¿no es cierto? Porque no no escuchamos el nombre, presentó a todas sus sí. toda su colegas sí. y no se presenta, pues. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo eso? Permítame, compañero. <risa> claro. Sí. Carolina, sí. muchas sí, sí, sí. muchas gracias, sí. chiquillas. Solamente sí, con el celular con No se sí. entiende. Se sí. que activar el portal. Si quieres lo puedes poner del al teléfono para que se vea más amplio. Sí, claro. Tiene obviamente demos segundo. Hacemos un cambio, ¿no? en va a nos en el Oh, wow. ya, iba a ser el cambio Pero estaba, en vez están ahí la, las invitadas para... Oye, qué buen pique se mandaron O sea, de acá. creo que dejaron de idea a, a Temuco para poder reunirse Ahí nos van a entrevistar más porque nos contaron un poquito otras bambalinas para revisar temas de seguridad Es importante que se capaciten, que, que, que evalúen planes conjuntos Para poder también eh, atacar esta problemática que, que es súper transversal Exactamente, y allá mismo, pues donde están con tanto problema no, en la no, macrozona sur, es que así que esperamos que lleguen con todas sí, las herramientas. Se está dando como los problemas a los extremos, <coughs> pero Santiago sigue ahí como tranquilito. O sea, Santiago, <risa> en <de allá>, realidad, <risa> para los que vienen, Santiago, Santiago, es algunos sectores no es nada tranquilo. Sí, sí, sí pero que... para los que se está dando acá en la, ah, la macrozona sí. norte y la macrozona sí. sur, igual es. Ahora sí, ahora sí. Estamos las tres. ¿Nos vemos ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola. Sí, súper bien. Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Carolina Mucoso, consejera de la provincia de Antofagasta. A mi costado, para la tía ahí me presenté. Paula, y, y, y, Paula es del, también de la provincia de Antofagasta y Steffi eh, es de Tocopilla, la provincia de Tocopilla. Ahí ya tenemos con presentaciones de Ahí sí, chiquillas. Perfecto. Qué bien, qué bien. ¿Cómo están? ¿Cómo lo ha el, el sí. sur? Ahora, en este ratito estamos con lluvia acá en, en, en, en Temuco. Como yo les comentaba recién, vinimos a una jornada eh, para ver temas de seguridad. En este caso para nosotros es súper importante porque como usted señalaba, el tema de región eh, es uno de los temas eh, más importantes en este, en este momento y de contingencia en ¿vale? Entonces, ha sido una jornada bien extensa. en realidad estamos viajando desde las 4 de la mañana porque tuvimos algún inconveniente en el aeropuerto. Así que, pero finalmente llegamos a, a, a nuestro destino y fue nuestro, nuestro cometido, que era llegar acá a la jornada y, y favorecer, cierto, eh, favorecer temas que, que nos ayuden en, eh, para la vida. Sí, sí, qué bien, qué bien. Las felicito, Carolina. Mire, nosotros el día de hoy tenemos un, un tema bastante particular con respecto a unas de declaraciones que ha hecho una, una, una de sus colegas, eh, particularmente la señorita San Martín, eh, con respecto a unos fondos que se han visto involucrados para el desarrollo de una actividad en particular que es de, de no es cierto, de los 40, 50, 50 60 50 años. años de ya, pues no sé cuántos ya son. Entonces, es eso en realidad lo que nosotros queríamos que ustedes no, nos informaran con respecto a esos fondos particulares, porque sabemos que hay, hay dos fuentes de, ¿no cierto? de financiamiento que son los FIR y los FNDR entonces queríamos ver, porque aparte esta señorita San Martín también se mandó no es cierto? otra, como decía bien Jessy que eh, es como que eso, esos dinero no fueron traspasados los profes y, y se están perdiendo lucas, entonces están siendo como. Es como toda una mala mala información que queríamos que ustedes, desde de fuente directa, ¿no es cierto? Que están ahí, ustedes son las que, que votaron, ¿no es cierto? Que, que vieron este tema, nos puedan explicar y le pueden ex explicar ahí a todos los, los televidentes, a todos los que nos siguen, eh, cómo se llevó a cabo este, este asunto de, de, de los famosos FIR. Ya. Yeah. Contarles primero a los televidentes y a ustedes también que están en el estudio eh, que la forma de trabajar también del Consejo Regional es a través de comisiones, comisiones de trabajo. Eh, con respecto al tema de los financiamientos, que ustedes señalan que es el Fondo de Interés Regional del 100%, pero en este caso es un fondo no concursable. Que eso también la, digamos, la comunidad debe saber que hay una línea cierto de fondo que se conoce como la ventanilla abierta, que está disponible durante todo el año, y es eh, solo el gobernador es el que da la prioridad a esos gobiernos, perdón, a, eso, a esos financiamientos o a esos proyectos que sean de interés, eh, como dice, para la región. Ahora hay líneas también de acción eh, y los montos definidos si son municipales o también privados. ¿ya? Entonces, en este caso, eh, hay dos hay dos proyectos que ustedes señalan, que por una parte es el Villapu, que correspondió a la Comisión de Educación, eh, revisar ese, ese proyecto, cierto que fue priorizado por el gobernador, revisarlo con todos lo eh, los antecedentes que corresponde a un proyecto y ver si eso iba a aprobarse dentro de la comisión y llevarlo al pleno. ¿Ya? Me voy a referir primero a la, al tema de IAPU que ustedes señalan y después le voy a dejar también el paso a las chiquillas porque ellas trabajan, están en la comisión de eh, sociedad civil y fue la que primero vio la otro proyecto que es eh, Yo cuido a mis profes, ¿ya? que es el otro proyecto que ustedes, que a, que a ustedes están aludiendo. El primer proyecto en realidad, eh, y esto es importante señalar, que en la comisión hay votaciones internas también, ¿ya? Eh, hay algo que no se dijo eh, por la colega, que efectivamente cuando nosotros analizamos el proyecto, eh, cada uno dio su punto de vista y la colega que usted señala, ella aprobó el proyecto. ¿ya? Okay. Esto no ha aparecido en ninguna parte, no aparece en las redes sociales y en ningún momento señaló que ella había aprobado oficialmente el proyecto. ¿no? ¿Ella aprobó el, el proyecto en cuestión? ¿En el principio? Dentro sí, de la comisión. Aprobó, dentro, dentro de la Comisión de Educación cuando yeah. se analiza los antecedentes del, del proyecto eh, la colega que usted señala, Caterina San Martín aprueba el proyecto ¿ya? Eh, a otras colegas por cierto también que aprobaron ¿cierto? la comisión en mi caso eh, me abstuve por algunas es, para mí que habían temas que no me, eh, no me satisfacían para ser de interés regional, para mí eh, como Carolina ya. Eh, de hecho yo hice mi observación por ejemplo, que la, la productora que iba a realizar el evento era de, de la ciudad de Iquique, es de la ciudad de Iquique. Entonces yo hice, me pregunté, ¿cierto? Eh, lo que siempre busca el consejo es que la mano de obra, ojalá, promover la mano de obra local. local. Claro, claro. Eh, y fue una de las preguntas que se realizaron, eh, me mencionan que ah, Hubo eh, dentro de la licitación, bueno, licitación, pero en realidad es las cotizaciones, no o se hace si licitación para aquello. Pero dentro de las cotizaciones creo que había llegado de la ciudad de Antofagasta, pero era monto más elevado. Sin embargo, no tuvimos esos antecedentes a la vista, ya como para poder comparar cuáles de eh, los, los dos, eh, eh, en este caso, productora, era convenía más. Por lo menos no tuve eso a la vista al momento de hacer el análisis. Entonces, por mi parte hice esa observación y otra observación que me llamó mucho la atención fue eh, el tema de que había una, decía dentro del proyecto, una band, dos bandas locales, sin embargo cuando yo le hago la mesa ¿cuáles son las bandas locales? Solamente una banda estaba eh, claramente identificada cuál era y el monto eran 500 mil pesos destinado para esa banda. Entonces, ahí yo por supuesto, inmediatamente uno consulta y cuáles son las otras bandas no había mayor tampoco claridad. entonces, hay dos puntos súper importantes cuando hablamos de interés regional eh, en realidad lo que busca es que generemos un impacto mayor ¿ya? y de hecho cuando uno ve los objetivos, lo que buscan lo, estos fondos eh, es, es distinto a los otros fondos eh, que son concursables si bien es cierto, son priorizados por el gobernador pero sin embargo generan un impacto diferente ya de hecho son para los eh, jóvenes de alto rendimiento, son para situaciones ya eh, que no, no, no puedes dar el tiempo para la espera porque realmente es urgente, eh, eh, pero en este caso es de la línea de cultura, tenía un máximo de 60 millones a los que estaban postulando y ellos postularon con un monto aproximado de 46, que no me recuerdo la cifra exacta, pero eran 46 millones el, el, y fracción, digamos, el, el, el proyecto, de los cuales estaban desglosados en honorario, lo que significa ¿cierto? el pago a las bandas locales, que yo les ya les señalé más o menos el monto y eran el, el valor, y eh, lo que significa el traslado, la alimentación, el, el poner los toldos y todo lo que significa también los otros gastos. Y para la banda, por cierto, que es la, la, eh, la que está invitada, la, en este caso la que está celebrando, eh, dice Calama celebra los 50 años de Yacu. Entonces, ellos llevaban el mayor cantidad de monto, era la banda Iyablo. ¿Ya? entonces ¿qué pasa después de esto? cuando la colega ve todo este eh, digamos justificación o de alguna manera eh, esta consulta ella solicita cambiar el voto ¿ya? y finalmente después se lleva esto al pleno como yo, le, y, y, yo les de, señalaba genera eh, nos llegamos a acuerdo como comisión y se lleva al pleno eh, y en realidad todo pasa por una comisión pero finalmente los que deciden, deciden es el pleno y en el pleno ella hace su declaración y ahora eh, plantea plantea la misma justificación que yo estoy dándoles ahora en este momento, pero en realidad ella nunca lo había visto antes, ¿ya? Y ella lo plantea abiertamente, lo, lo declara, hace una declaración que estaba enfocado ya en un tema de proselitismo político, ya y viene con otra información que, que en realidad... No lo había mencionado anteriormente. Importante saber que las comisiones, eh, nosotros sesionábamos en la mañana y el pleno fue en la tarde. Entonces hubo un lapso también para poder preparar una presentación de de otra idea. Eso es más o menos lo que yo les quería señalar con respecto a ya Es lo que es el otro, <coughs> la, la verdad, cómo se dice, de cómo ha sido este proceso. que Creo que la, la, la comunidad no lo conoce. Okay, Carolina, una consulta. Eh, ¿La señorita San Martín participa en la Comisión de Educación? Ella está en la Comisión de Educación, sí ya. ¿Y, ¿Y ustedes en cuántas comisiones pueden eh, participar? La, en realidad, eh, en dos comisiones, por el tema de, de digamos, equidad, digamos. Eh, deberíamos estar todos en dos comisiones excepto en mi caso yo estoy en tres comisiones porque estoy en una comisión nueva, que es una comisión ad hoc y no está definida la cantidad de integrantes. Esa es la única excepcionalidad que es la Comisión de Infancia y Juventud. Pero todos podemos estar en un máximo de dos comisiones. ¿Más o menos cuántas personas integran cada comisión? ¿Un aproximado? ¿Va? Cada comisión está, eso está definido en el reglamento interno del Consejo Regional y está conformado por cinco integrantes. Y la única comisión que tiene más de cinco integrantes es la Comisión de Infancia y Juventud. Eh, y por cierto la comisión de gestión y régimen interno que eh, pa participan en realidad hay todos los presidentes de las comisiones. ¿Y ¿Para eso también tienen un control de, por ejemplo, de asistencia al trabajo de las comisiones y todo eso? Sí, lo que pasa es que uno tiene que tiene que asistir a todas las comisiones, pero si tú faltas tres comisiones, o sea tres digamos tres eh, sesiones. Eh, seguidas, digamos, a la comisión por ejemplo, si la comisión sesiona tres veces en el mes y tú faltaste esas tres veces, inmediatamente quedas fuera de la comisión y, y ahí eh, lo que tiene que hacer la consejera en este, o el consejero es solicitar al pleno la reincorporación y el pleno vota si quiere que vuelvas a ingresar a la comisión y hemos tenido el caso de alguna, alguna consejera que se salió, bueno, ella dijo las justificaciones que era por un tema salud y, y, esa, y uno como ciudadano por ejemplo uno podría tener eh, acceso a, a ver eh, si realmente los CORE están entrando a las sesiones de las comisiones y están trabajando porque uno claro, uno los elige pero uno no sabe si si realmente están trabajando o están haciendo lo que es el rol de fiscalizar y, o de participar en las comisiones realmente a ver eh, o sea, esto, este conocimiento público eh, los plenos, ustedes saben que es grabado eh, y cualquiera puede tener acceso a lo que, en forma directa al pleno ahora, ustedes se van a dar cuenta cuando un, una consejera o un consejero no asiste inmediatamente a los plenos eh, eso, eso eh, se, también se traduce económicamente, un costo económico para, para el consejero eh, y también tiene evidencia pública de que no está participando ahora eh, en lo interna nuestras comisiones son grabadas también ya y por transparencia ustedes podrían solicitar cierto eh, saber esa información no, no eso no, no no creo que te lo puedan, se lo puedan eh, objetar porque por ley de transparencia pueden ustedes solicitar la información si que un consejero está asistiendo a las comisiones está participando está aportando digamos para la región que en realidad es qué salimos electos fue pues, para hacer la pega digamos entonces si no la hago entonces no no se justifica ni, ni cargo por ley de transparencia sí se podría hacer ese es el punto eh, que, que acá queríamos eh, tratar con ustedes que bueno gracias por el contacto nuevamente porque nos parece nos parece eh, peligroso lo que actualmente sucede con las redes sociales eh, al final uno puede publicar muchas cosas a favor con no es cierto con titulares tendenciosos y al final uno queda con esa información, pero hay un, hay un trasfondo, o sea, es importante, por eso nuestra labor, por eso el despertar del norte, ¿no es cierto?, para, para poder eh, desenmarañar y toda esta esta pareja de, de, de, de lo que sucede en el gobierno regional, con, con particularmente con esta con esta con este eh, famoso evento del, de los 50 años de IAPU. Gracias, Carolina, por por... Ah. Dígame. Sí, ahora lo, lo que yo quería comentarles es lo del otro lo Sí, sí, sí Lamentablemente está involucrada la misma consejera que ustedes están mencionando La misma señorita eh, Sí, la misma consejera, bueno ahí vienen las tiquillas que son, <risa> estuvieron en la comisión eh, sí. No sé si Paula, tú, tú puedes comentarles ahí qué pasó en la comisión, cuál fue la propuesta Porque esa, sí, esa, esa ese proyecto se llama se llama eh, Yo cuido a mis profesores no sé si tú quieres comentar ahí cómo fue la... Eso es lo que tiene que ver bueno, con la eh, salud mental hola. de los profesores, ¿cierto? Claro. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Eh, Paula. Hola. Eh, bueno, lo que queríamos comentar es que eh, en un primer momento quedó, como ante la primo Pública, y este proyecto se rechazó. En realidad se rechazó en comisión, que es distinto a que se rechace en pleno. Al, rechazar, al rechazarse en comisión no queda definitivamente rechazado, tiene que pasar hacia los 16 consejeros. Entonces en, en, en comisión se estudió y vimos algunas observaciones. Luego hicimos una comisión mixta en la cual se evaluaron esas observaciones y ese proyecto sí se aprobó. sí esta, esta, Estas observaciones que nosotros eh, vimos dentro de la comisión, la primera era que eh, el proyecto estaba enfocado netamente en la comuna de Antofagasta ah, okay. y nosotros tenemos muchas comunas, muchos profesores que también han pasado por lo mismo y también están este apoyo eh, psicológico, entonces eh, más que todo fue eso, esa fue la, el, el motivo del rechazo para que se pueda expandir el proyecto y fuera en beneficio de los profesores de toda la región. Entonces más que todo era para eso para ellos para como observarlo y por eso lo rechazamos en comisión y logramos al final conseguir de que este fuera el inicio del de el, el apoyo que van a recibir todos los profesores dentro de la, la región. Sí, y importante lo que señalan las chiquillas porque nosotros como les indicamos trabajamos en comisiones. Esto entró a la comisión de sociedad civil y participación ciudadana, donde pertenece Paula y también Estefanía. Pero, como hay otros temas que tienen que ver con educación, porque estamos hablando de los profesores, es que se solicitó que esto fuera una comisión mixta. Importante saber que la Comisión de Educación ha venido trabajando con el Sindicato de Profesores, con la, con, con la CMDS, hemos estado recogiendo los petitorios de los profesores, conocemos la necesidad, y uno de los temas importantes es salud mental de los profesores, que creo que todos estamos súper claros, que es una necesidad eh, de apoyarlos. Entonces, era súper importante clarificar esto, porque de hecho el día que se llegó a votación, yo bueno, me correspondió presidir esa, esa sesión eh, ordinaria, y me recuerdo haber mencionado que teníamos todos un punto de encuentro y estamos todos los consejeros total y oh, intervenir en la salud mental de los profesores. Ahora, la forma es lo que nosotros buscamos, la re reformular. El, la propuesta del proyecto esa era la intención que se estaba eh, comentando en el pleno, en ningún momento si ustedes pueden realizar esa, esa grabación del pleno los, los consejeros dijeron no, no queremos que le, le atiendan a los profesores no, en ningún momento fue en esa línea, lo que sí se solicitó era que se volviera a revisar pero que volviera la comisión, pero una comisión mixta y eso no en ningún momento se entiende como rechazo entonces, esta colega hace sale dando declaraciones diciendo que el Consejo Regional rechaza, que los consejeros, entonces para nosotros como Consejo, como cuerpo colegiado, fue un malestar muy grande, de hecho al, al siguiente pleno que también quedó grabado, nosotros dimos nuestro, eh, dejamos en cuenta, digamos, nuestro malestar con esta consejera, porque no corresponde que tú salgas a, dando declaraciones a nombre del cuerpo colegiado en ningún momento ella nos consultó lo que iba a decir en las redes sociales entonces ella se tomó lo de YAPU y además le sumó lo del yo eh, cuido a mis profes y hace declaraciones como si fuera el del cuerpo colegiado entonces como consejeros regionales y como consejo regional estamos bastante molestos por estas declaraciones de las cuales ella eh, le ha dado un tinte más, más político lamentablemente y eh, como nosotros decimos, se colgó de la, de la de este, de esta propuesta, pero para un fin más personal, no lo vemos con un fin, eh, con el beneficio de la región o visualizándonos, yo creo que aquí ella podría haberlo mencionado a lo mejor claramente que esto, se como lo estamos explicando, yo creo que hay que ser mucho más transparente con la ciudadanía porque se quedan con el mensaje, ah, los consejeros regionales no quieren la salud para los profesores, o sea, quien les habla es psicóloga. Entonces, yo como, como profesional, ¿cómo voy a rechazar un proyecto que sé que es en beneficio de la salud mental? Es ilógico. Entonces, es un malestar que para que nosotros quisimos mencionarlos en el, en el Pleno y nos molestó también la forma en cómo ella da a conocer a acá de las redes sociales. Así que eso más o menos solamente para aclarar y para que la comunidad esté informada de cómo se trabajan las comisiones y cuál es la forma en que el pleno finalmente llega a acuerdos y no quedarse con el mensaje que primero se entrega sino ver el proceso que se realiza realizado hay un trabajo detrás, las comisiones lo discuten, piden antecedentes hay un trabajo previo, no es algo como antojadizo que yo diga, sabes que, ah, entonces, me parece que, no, no es así es un trabajo mucho más técnico y dedicado eso solo quería aclarar chiquillo. Sí, en, en resumidas cuentas bueno resumidas cuentas lo que es entonces es que proyecto de IAPU, proyecto de yo apoyo a mis profesores apoyo a mis profesores, van por líneas diferentes ¿cierto? y lo que ocurre respecto al proyecto de, de, de los profesores es que se, se, se dejan stand by ¿cierto? para que pase una comisión mixta porque eh, la idea es extender ampliar su alcance porque solamente estaba cubriendo Antofagasta y lo que ustedes buscaban era en el fondo abarcar a la región completa y eso se logró ¿cierto? Ahora es importante señalar que el proyecto ingresó, eh, la propuesta del proyecto ingresó para Antofagasta porque es un sondeo, ya, es un proyecto que tiene un valor como de 46 millones, o sea, si tú lo llevas a horas, eh, bueno, como le dicen recursos recurso humanos, horas hombre hombres, como le llaman, eh, el costo de, eh, de atención psicológica individual, eh, y esto es para 10 establecimientos, se van a trabajar con 10, 10 eh, docentes por los establecimientos, se va a hacer un sondeo y después se va a hacer un trabajo de intervención en crisis para aquellos que están más descendidos, a lo mejor que te, vean que tengan un, requiere una entre, intervención mayor y después se va a hacer una conexión por, eh, con el área clínica de la Universidad de Antofagasta y van a ver otras, otros centros de apoyo. ahora el proyecto, eh, eh, digamos, su espíritu del proyecto, lo ideal es poder llegar a toda la región, pero el financiamiento, el financiamiento es bastante reducido. Entonces, la propuesta ya estaba armada, se hicieron algunos ajustes, pero por ese monto no se puede ampliar a toda la región, tendría que reformularse y plantearse un nuevo proyecto y eso va a demorar más tiempo. Ahora, se aprobó finalmente para la región de Antofagasta eh, o sea, perdón, para la comuna de Antofagasta, con las condiciones, que los ajustes que se pidieron, y en, en menos de una semana fue la diferencia, la comisión sesionó a la siguiente la semana siguiente y el pleno, en el mismo día que sesionó, sesionó, sesionó la comisión, se aprobó este proyecto. Ahora, la invitación es que ojalá uh -huh. se puedan aperturar para las otras comunas, estamos hablando de nueve comunas, ¿ya?, eh, pero eso significa más, más recursos humanos, esto se, se hizo con la Universidad del Alba, eh, con los profesionales de ahí y que tienen un vasto currículum también profesional, entonces hay que armar un equipo mucho más grande para poder abarcar a las otras comunas y eso requiere un trabajo mucho más, más amplio, digamos, de... De, de, de ampliar recursos humanos, ver también el costo, los espacios físicos, con qué, con qué colegio, o, o, digamos, a trabajar con otras corporaciones, cómo va, va a ser esa otra intervención. Entonces, para partir, va a ser Antofagasta. Como un piloto. El programa piloto, un efectivamente, programa piloto. esa es la mirada. Qué sí, sí. bueno. Que, muchas gracias. Eh, nos no, la estamos despidiendo, pero le, le reiteramos no. las gracias, ¿no es cierto?, de, de, de que nos pueda acá en, un poco... Eh, Informarnos, educar al respecto que es tan necesario conocer los aspectos técnicos, como como bien lo señalan ustedes, ahí a las, las tres cores que andan capacitándose, además, eh, y formar la, la tan anhelada opinión, ¿no es cierto? Sí, a mí, a mí, a mí me genera curiosidad el hecho de que Caterina San Martínez haya cambiado de opinión desde de pasar desde la comisión, desde la comisión y la... respecto al proyecto de IAPU, frente a, a la decisión que toma después en, en pleno, eso me, me llama. Curiosamente la atención. Ahora, lo que señala la señora San Martín es precisamente que esta, este evento sería con fines propagandísticos, ¿cierto? De una claro. opción para, para el plebiscito. Eh, sin embargo, yo no, no sé si eso habrá estado en el proyecto establecido. No sé si nos puede contar? No, por cierto, eso nunca estuvo establecido y no está establecido en el proyecto. Ahora, sí cae la suspicacia, y eso yo creo que pudo pasar porque estamos en un ambiente muy sensible políticamente, especialmente por el plebiscito de salida del claro. 4 septiembre. Y entonces, de septiembre, entonces cualquier claro cualquier propuesta que uno pueda ver que esté asociado a, eh, vas a verlo y si es antes del, del 4 de septiembre vas, vas a pensar que es con fines eh, proselitistas, con, ten, con tendencia, entonces Sí, puede surgir eso, y, y hay, hay cierta eh, sensación de que pudiese prestarse para que, eh, en este caso, el grupo pudiese hablar desde desde el escenario, porque tú tampoco puedes coactuar la libertad de expresión. ¿ya? Claro. Ahora, ahora, hay otras formas de que uno pudiera fiscalizar como consejeros regionales perfectamente nosotros pudi pudiésemos hab hablar con la corporación, porque la, la Corporación Cultural de Calama eh, fue la que presentó este proyecto. Entonces, ¿a quién nosotros fiscalizaríamos el buen uso de los recursos del Estado? Tendríamos que haber, ¿cierto?, fiscalizado en este caso a eh, la Corporación Cultural. Ese, ese es el, el rol nuestro como consejeros regionales. Entonces, ella a lo mejor sí... Eh, se adelantó, eh, quiso pre, eh, no sé, ser precavida no sé cómo quieran decirle pero eh, pero creo que también cayó en ciertos prejuicios ahora, porque nosotros tenemos herramientas como consejeros regionales y lo que yo le estoy señalando perfectamente uno pudiese haber hecho un comunicado más formal eh, haber eh, mandado una carta ante eventuales eh, dudas que pueda existir entonces que, que ellos resguarden y, y nos aseguren como corporación cultural que eso no va a suceder y que se va a cumplir el buen uso de los recursos del Estado, es decir, que ellos no pueden estar haciendo propaganda y hablando en el escenario, eh, con alguna línea de, con respecto a, aludiendo al plebiscito de salida. O sea, eso se puede hacer y es, nuestra, es, nuestra, es nuestro deber como consejeros regionales, que pudiera ser, haber sido esa forma y no a través de las redes sociales y finalmente el, el concierto se va a dar, ¿cierto? Sí, ahora con, por esta presión también mediática eh, el, alcalde, digamos, el alcalde llegó a acuerdo y se cambia la fecha para el 30 de septiembre Ay. así que todo quedó más tranquilo, ya no va... Eh, o sea, ya igual, igual va a celebrar sus 50 años eh, la gente de Calama va a disfrutar de la música y se va a eh, quitar todo sesgo que pueda haber con respecto a eh, un mensaje tendenciero, entonces yo creo que ahí quedaron todos bien, contentos, felices, pero creo que eh, pudo haber evitado todo esto, eh, a lo mejor con un comunicado, no sé, yo creo que hay otras formas también y no a través de un mensaje a redes sociales que pueda a lo mejor dañar también la imagen de, en este caso, del, del, mismo, del mismo grupo, claro, pero... Creo que fue la, la fue la idea más sensata en realidad de cambiar la fecha. Yo creo que así todos quedamos tranquilos para evitar cualquier malentendido con respecto de que nosotros como consejeros estuviéramos aprobando un fondo que, que fuera tendenciero, porque jamás lo haríamos, porque nosotros no nos vamos a prestar para, eh, para financiar eh, campaña del plebiscito de salida, jamás haríamos eso como consejeros regionales. A mí lo que me llama la atención es que esta es, es, es consejera es, es reelecta. Claro. O sea, es su segundo periodo, entonces ella, claro. ella debería saber más o menos cómo es... El sistema, entonces... Eh, me, eso me creo no, no, pero me que es que hay, es una, hay una elección personal ahí de, sí. de la forma de proceder sí. No, sí. Para, para comunicar. No, no, son, son escuelas propias, yo creo, cómo se maneja cada persona ahora. Yo, como, o sea, pero, como... Lo que pasa es que hay consejeros que tienen mucho mejor manejo en las redes sociales y eso también, uno, yo creo que ustedes se han dado cuenta que hay co colegas que uh -huh. se ven continuamente mandando mensajes, está bien. Yo creo que hay que respetar también su forma. Eh, entonces, claro, hay colegas que se manejan mucho mejor con la, con, la, con las redes sociales entonces, Con la comunicación esas... yo, yo, yo creo que no está malo, o sea parte de su trabajo también es hacer la difusión hacer la bajada a la gente de lo que están haciendo, de los proyectos que hay lo que están viendo, lo que, incluso lo que están rechazando ¿ves? yo creo que está bien, ahora no, la forma correcta, claro, la sí. forma es, es, es relevante y efectivamente que la información que se está entregando sea, sea la correcta, exactamente, sea, sea correcta. porque llegamos al mismo punto, disculpa Carolina llegamos, hemos hemos tenido acá, hemos pasado por varios programas, hemos eh, hablado de no cierto, distintas autoridades de la región y todos llegamos al mismo punto, el mal trabajo en equipo o sea los ciudad de San Martín, en vez de, no sé, de unirse, en trabajar en pro de la región, de las comunas, de las distintas comunas, de los fondos que hay, al final genera un distanciamiento que uno ve desde afuera, porque a mí, si publican ese ese anuncio, ¿no es cierto?, en, en sus redes sociales, a mí me da para pensar que no hay bueno, no hay buen trabajo, no hay buen acople, no hay buen... no sé cómo llamarlo. A no, mí no se preocupa, porque este está gastando mal la plata. Exactamente. Entonces, al final... Eh, Tan, está mal manejada la información ahí de la claro, señorita. Ella, al final igual que así como la heroína que ah, está acusando de que se está malgastando la plata, pero tampoco entrega la información correcta. Entonces, así no es, así bien. es. Así que esa es nuestra visión. Muchas gracias. Sí, sí, encantado de haber compartido con Carolina, con Paula Celi, con Estefanía. Sí, ¿Cómo está Paula todo esto? Sí, porque también Mira, que tuvo un problemita ahí con la... Sí, Paula, en realidad no sé si quiere no, hablar del tema. No, sí, hablar Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si quieres comentar no, algo. No, no, solo, a, solo decir que estoy bien porque no quiero hablar más del tema. Sí. Sí. No, okay. Lo que pasa es que igual ha sido complejo cuando uno vive una situación traumática, es como, re, es complicado, es como volver a revictimizar. Entonces, porque después que pasó esta situación, Paula, claro, hace su mención de la situación, oye... Se, se viralizó de tal manera que empezaron a llamarla de todos los medios y eso generó más sensación de temor y desprotección. Y es, volviendo al tema que ustedes partieron en, esta, en, en, en este programa, es la sensación de inseguridad que sí. está... Entonces, Paula en realidad es eh, porque quiere proteger a su hijo también, porque metía respuesta a familia, todo. No, Entonces, es complicado cuando. Es de cuidar y ser empáticos sí, también, de de maneras. Que Claro, porque todo, cualquier persona que yo creo que pudiéramos haber sentido una situación similar, no quisiéramos ya hablar mal del tema y queremos superarlo. No, y maneras. acompañarnos y contenernos entonces sí. para nosotros esta jornada que ahora estamos con Paula igual ha sido una instancia súper buena porque estamos conteniéndola también y que sepa que somos un equipo bueno, somos parte de una bancada también de Cores eh, y nosotros nos, nos debemos mutuamente entonces tenemos que en ese sentido cuidarnos respetarnos y una de las cosas es el cuidado también de nuestra salud mental que sabemos los temas que nosotros abordamos con temas de la región y uno de los temas sensibles que estamos hablando el tema seguridad que un tema para nosotros es, es, pasó a ser más importante de, todo, de todos los temas en este rato. Sí, pasó a, a, a le, tema número uno. Con todo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Las muertes, los asesinatos sí. y, y todo lo ocurrido. Bueno, ahí a la Core Paula, eh, la felicitamos, por chiquillas, eh, por la cercanía. Gracias por el contacto. Eh, sin duda alguna, esta es la primera de muchas, yo creo, conexiones. Hay, hay mucho tema que, que poner acá en, en, en la palestra, de que visibilizar y muchas gracias, muchas gracias por la conexión el espacio también está siempre abierto para cuando quieran eh, eh, eh, tomarlo para eh, decir algunas de, declaraciones, algunas acusaciones denuncias so para, para o, para, o, para, o, para, o para transmitirnos también lo que ustedes están aprendiendo día a día que claro. imagino que también sí. van a llegar con mucho material de allá del sur, así es que las puertas están abiertas para que puedan transmitir también a la comunidad. Sobre todo por la cercanía, porque se nota que están ahí, ¿no es cierto?, en terreno, trabajando, adquiriendo herramientas para después venir a replicarlas acá a la región, a nuestras comunas, así que muchas gracias, un gusto conocerlas y que esperamos, ¿no es cierto?, poder prontito tenerlas de vuelta por acá. Muchas gracias a cada uno de ustedes y también por el espacio, si bien es cierto, eh, estuvo con poco, poco problema de conexión, pero no fue, digamos, impedimento para poder reunirnos y contarles algunos de, también la forma de nuestro trabajo y que sea de interés también para la ciudadanía. Así que cualquier tema, que si ustedes quieran que hablemos, eh, hay temas que, por cierto, eh, son regionales, entonces eh, queremos compartir y sobre todo transparentar, creo que la ciudadanía debe saber cómo es el trabajo tanto en terreno que hacemos nosotros, pero también en el día a día, en el consejo y en beneficio de nuestra región. Así que, y por cierto, nos estamos preparando efectivamente para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera y de calidad para nuestra región. Así Muchas es. gracias. Sí, chiquilla. Un gusto conocerlas. Que descansen, que tengan buenas noches. Saludos a las tres. Saludos a todos por allá chao. y a todas las Chao, Chao, chao. chao importante, en todo caso que se estén ahí capacitando, capacitando. Más en esa zona <risa> igual como me dices, pues sí, buen a tema tiempo. tratar allá, sí. tema de seguridad no, sin duda alguna hay que, hay que contactarlos ¿no es cierto? para sí. cuando estén ahí de, de vuelta para, para saber que, con qué herramientas se vinieron desde allá sí, pues para poder aplicar acá también porque también es un tema que se nos está viniendo ahí pesado y que vamos a hablar en otro programa Así es, qué difícil. Se nos fue ya, se nos fue el programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro nuevo horario. No se olviden, todos los jueves por AM Canal a las 20 horas. Aquí un espacio de opinión, de, de poder visibilizar toda ahí la, la contingencia local. Y ya saben, búsquenos por las redes sociales, Facebook, Instagram, escríbanos al WhatsApp. Aquí tenemos las pantallitas ¿no cierto? abiertas y está ahorita el programa para toda la comunidad. Así que lo esperamos. Sí, dejen sus denuncias ciudadanas, más 569-2602-3291. Sí, en Instagram también nos pueden escribir, en el Facebook, en Twitter. Así que tenemos todas las redes sociales, hasta TikTok tenemos. ¿Tenemos TikTok. pero, sí, pero nada no a subir, mira, <risa> <salto> a subir <risa> el video, sí. Vamos a hacer los trafalvalines. Ya, vamos a hacer TikTok. <risa> Uh, muchas gracias, Un buen vemos. jueves, cuídense, cuídense, cuídense. Chao, chao, nos chao, vemos, chao. chao.